Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. El perrito nos acompaña hoy para un vídeo rápido, ¿vale? Daría el vídeo como hago siempre, como ya sabéis los que veis estos tipos de vídeos en mi canal, las guías las intento hacer un poquito más pesaditas, pero como en Overwatch no soy un pro ni mucho menos, pero llevo ya 4 o 5 días jugando y creo que mi cam aquí molesta. Lo que voy a hacer es quitar la cam y vais a ver cada uno de los ajustes uno por uno. Pero vamos... Después de que, desde que ha salido el juego y he ido probando el juego, todos los ajustes. Y yo creo que esto es lo más óptimo y lo que mejor funciona. Encima que yo tengo un ordenador que está temblando ya, va con bastón. O sea que yo creo que es lo mejor que vais a encontrar. Además de que he visto muchísimos vídeos de profesionales, muchísimos vídeos de YouTube. Y es una mezcla de todas las configuraciones, por así decirlo. Entonces, yo creo que esto es lo mejor. Dejadme en los comentarios si creéis que podría haber algún cambio. Si ha funcionado, un like, una suscribida. os dejo ya con lo que es la configuración como tal. Me quito la cama. Un besazo. Bueno pues empezamos, eh, pantalla completa, lo típico, en vuestro monitor, la máxima resolución que tengáis, a no ser que queréis jugar en otra resolución, eh, campo de visión siempre al tope, esto todo quitado, esto te vendrá activado, desactívalo y activa la escala de resolución a personalizada y yo solo bajar 80. Esto lo mismo que tiene el Warzone del renderizado, pero aquí no se nota tanto como en el Warzone, en el Warzone lo bajas un 10% y se nota bastante la calidad del juego, aquí no un 80% diría yo que está perfecto esto también limitarlo más o menos a lo que veáis yo siempre recomiendo 50 fps en más de lo que tiene vuestra pantalla mi pantalla tiene 144 redondeo para arriba 200 <ríe> sincronización vertical triple buffer desactivado reducir el buffer activado nvidia reflex esto depende de vuestro pc pero normalmente yo recomiendo permitir más aumento o sea que eso ya es elección vuestra el corrección de gama, contraste y brillo, lo mismo es selección vuestra. Yo tengo esta, que es la que viene estándar. Y el HDR, si tenéis HDR y queréis activarlo para verlo mejor, allá vosotros. Siguiente, calidad de los gráficos. Todo en bajo. Lo único que tengo es el FSR de AMD 1.0 al 50%. Y creo que tengo otra cosa activada, si no recuerdo mal. No, pero detalles de sombras, si queréis podéis ponerlo en bajo. Pero vamos, que es que las sombras en este juego, como vais todo el rato saltando, no vais a dar ni cuenta. En detalle, yo sí que tengo activado todo para verlo todo. Como veis, voy a 60 fijos en menú, pero normal. En juego voy alrededor de 200 casi todo el rato. Y la latencia... Bueno, estas son cosas que ya es lo que queráis vosotros. Al igual que el reloj. A mí me gusta tenerlo porque me puedo empezar a viciar y no saber la hora. Jeje. Luego, tenemos también sonidos. Esto ya lo que queráis vosotros. Lo que os recomiendo que os activéis son todos los sonidos de cuando matáis a un enemigo o cuando matan a un aliado. Son cositas que me han ido explicando mis compañeros porque normalmente... Os diría que entiendo de este juego, pero es que este juego llevo jugando tres días. Pero tengo muchos amigos que he jugado mucho y que pues me dan sus ajustes y me comunican que es lo mejor para jugar. En controles tampoco voy a contar aquí mi vida, ¿sabes? Esto cada uno que se vaya metiendo y mirando. Os voy a decir simplemente lo fácil, lo que tengo toqueteado yo, que todo el mundo puede tener igual, que es mostrar ciertas amistosas siempre y mostrar barra de salud de aliados en, menú, en modo contextual, Vale, en juego y tal, eh, esto yo lo tengo tal cual lo veis Lo único que tengo activado es la entrada de alta precisión del ratón ¿Vale? Esto es para, no sé para qué es Pero todos mis compañeros lo tienen activado, o sea que activarlo Porque yo lo he activado tampoco he notado ni mejoría, ni empeoro ni, ¿Cómo se dice? Ni que haya empeorado el ratón, ¿vale? Y luego en social y accesibilidad Simplemente tocaría accesibilidad A movimiento reducido, temblor de los lo HD Como queráis, esto también os digo es simplemente el menú, ¿vale? Es cuando cambiáis de pestañas o la vida, cosas de estas. Esto es a vuestra elección. A ver, desactivado mejor siempre. Menos líos, ¿sabes? Y menos eh, movimientos en la cámara y menos movimientos en la pantalla con lo que volveros locos. O sea que reducido, desactivado, desactivado. Y lo mismo digo con los subtítulos. Aquí. Yo desactivaría, pero tengo los fundamentales Como estoy empezando a jugar, por si hay algún consejo Que no sepa, o alguna cosa que tengan que decirme Bueno, mmm, creo que no tengo nada más Que deciros, esto también lo podéis tocar, los filtros Simplemente para cambiar los colores Cualquier gilipollez, pero lo que es La calidad de gráficos, lo importante Eso ya está todo tocado, y lo podéis Vamos a poner el vídeo en cámara lenta <risa> Y vais toque uno dándolo uno a uno Nos vemos en un próximo vídeo No sé si será de Valorant, Overwatch My del Pony, lo que sea No sé, algo jugaremos, ¿vale? Ahora yo voy a jugar unas partidicas de mientras Un besazo, guapos